1492. Para algunos, América ya había sido descubierta por los turcos y por los vikingos. Para otros, Colón sí descubrió América. En estos 10 años, aprendimos que la verdad es el principal sostén de las noticias. 10 años de noticias vidoviguno. 10 años uniendo función. Paraguay y América.